Hola chicas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenida a Susurros del Papel Hoy es día 12 de abril y me he acercado por aquí para enseñaros unas cuantas compritas que me han llegado son rapiditas para que las veáis eh, estuve el otro día en el tiger y mira encontré estas pegatinas de pascua que yo todavía no he empezado con pascua ni ni con san valentín voy por la mitad entonces compré estas que me gustaron compré estas otras que también me parecen son del mismo tipo es ¿eh? que también me parecieron muy muy monas y cogí esta otra que me parecieron súper bonita esta yo creo que ya el año pasado si no estas mismas había algo parecido por allí en tiger también a ver que os enseñe compré una caja de almacenaje estas que son tres que es que ya he metido allí cosillas veis pues compré esta cajita en tono bueno no es muy rosa la verdad es que me había veces rojo que rosa pero es que yo las tapaderas la verdad que las voy poniendo una encima de otra y las tapaderas las voy guardando por si algún día pues me las tuviera que llevar pues esta la cogí allí en el, en el Tiger y ¿qué más cogí ah, mira, también me compré una cosa de estas que están más baratas que en dos bazares ¿Veis? Es eh, una cabeza de conejito. Lleva el conejito y varios tipos de cuentas en color muy pastelito. Y la verdad es que vale, ya os digo, más barato que en el bazar. Y dije, bueno, pues eh, me voy a llevar una. Y vi... ¡Wow! ¡Qué vista! Mira qué vista. Joder, ¡Qué bonito! Ya, ¿eh? ¡Joder! ¡Qué vista, macho! chulo! ¡Vamos! Está frito en colores. Y esto tan mono, tan monísimo Que dije también voy a comprarme uno Que son unos calcetines de conejitos Son súper fáciles ¿eh? de hacer Pero los vi allí y dije Bueno, pues me voy a llevar uno Y compré esto también Y también compré Que lo tengo aquí porque Digo, para que no se me rompa Me lo liaron aquí Se lo vi muy muy gracioso Mira, ¿veis? A ver, que le quito esto Es eh, una, una gallinita ¿Veis? Para poner cositas, pendientes, o joyitas, o si estáis haciendo algo, pues para tenerlo encima de la mesa. Como no tenemos cosas, pues otra más. Bueno, pues esa la compré allí. Esto fue lo que cogí en Tiger. Cogí algo más, como por ejemplo, el chuche. ¿Veis? Estos huevos de pascua en rosa y esto en rojo. Y después encontré estas dos piruletas. Que son de corazón y como yo todavía eh, estoy también con San Valentín, Tintín, pues cogí dos, vale. Así que esto fue lo que cogí en Tiger. Lo pongo ahí en un laito. Después en el bazar de aquí y del lado de casa. En el bazar de aquí de al lado de casa fui el otro día y encontré estos cascabeles de corazón que ya he usado uno. No miento, estos vienen tres porque son grandes y estos vienen cuatro porque son chicos. Y cogí uno de cada. Tampoco son tan chicos, pero bueno. Cogí estos cuadritos que no traen letras ni tienen nada, que mi nieto ya lo ha abierto. Y vienen en dorado, en blanco y en amarillo, que es su color preferido, este. Encontré estos corazones de confetti y cogí un cartuchito también, ¿veis? Y también encontré estas cajitas de, almac de almacenamiento a 1,75 y me cogí dos. Y cogí dos. Digo, bueno, como estos nunca, nunca vienen más, pues los cogí. ¿Qué más? También volví a coger... Bueno, cogí estos que son los mismos cuadritos que lo amarillo pero en lila rosa malva vale cogí esto y cogí estas cuentecitas que llevan caritas sonriente eh, pintada esto es lo que fue en el bazar que iba a deciros que también cogí lo oh, lo diré lo diré lo diré uh, se me ha ido de la cabeza Que también... Ah, los álbumes estos de J.I.E. que hay de corazones, de, pues cogí algunos redondos. Pero eso ya hace tiempo y la verdad que los tengo por ahí y no sé en dónde. En centímetro y pulgada, pues compré esta troqueladora que yo la tenía antes, pero se agotó y entonces me la pagaban bien y la vendí. Y ahora ha vuelto a salir y la ha vuelto a comprar. Y lo que hace es... Esta pestaña o la pestaña doble Pues valía 16,95 Y a mí me costó 14,95 ¿Veis? Esta Voy a quitar el papel que venía aquí envuelto Cogí este tarro que supongo que ya lo conocéis toda, pero este tiene el boquete más grande. No es como el otro chiquito. Este tiene el boquete más más grande, ¿ves? Y bueno, tiene el mismo sistema, pero el boquete es muchísimo más grande. Además, que tenéis que ver el pincho que tiene aquí para meterlo por el boquete, que es muchísimo más grande. Yo y mis tarros. Compré esta tinta Distress oxide, oxide, oxide que se llama el rosa flamenco kiss Flamenco Flamingo Este que de la Oxide bueno me hacían mucha falta almohadillas y esta que trae en tres son de artemio a 430 pues también me llegó el otro día porque con los, los libros de comunión pues como le pongo cosas en 3d me quedé sin almohadillas Más compré, mira ahí en centímetro y pulgada. Compré esta que son mmm, lo diré, eh, son efímeras o daicas. Mira de esta colección que para ahora, para Pascua, pues yo tengo papeles y estas me vienen genial. Pues compré esta y compré, mira. La regla esta que es la que rasga el papel, veis, lo hace por aquí y por aquí. Y la compré allí y me costó a $6.95 de 35 centímetros. ¿eh? Mide esta, veis, y rasga por allí y por aquí. Y Loli, por la compra, pues me mandó varias cosas que yo ya no sé ni dónde están. Entre ellas, lo que me mandó fue esto que me encantó, que es una mariposa. Que se cuelga, ¿veis? me mandó esto, me mandó un trocito de... me mandó varias cosillas pero realmente es que no sé dónde la he puesto ah, y en el bazar también compré esto en amarillo para Pascua que costó a 1,95 ¿veis? esto lo vi y me traje un paquetillo y en centímetros y pulgadas también le compré esta pátina blanca de blanca antigua ¿veis? Le cogí esta, la patina antigua, porque decía Loli que esta estaba casi casi descatalogada, no está abierta Y no la voy a abrir porque esta se seca muy rápido Hay que abrirla y ponerle eh, papel de plástico de ese de cocina, pues para que no se seque Esta, ¿veis? Se llama patina antique Ah, ¿qué pone aquí? Anticante, bueno es blanco antiguo, digo yo, porque yo la veo blanca la verdad, pero bueno es esta y ya os digo que ella me regaló varias cositas, pero iba metida en un papel pero no sé dónde, dónde la, he, la he puesto porque estoy en mitad de trabajo y tal y no no tengo idea pero vamos, eran cositas así que si sí, un recortable redondo un troquel de un círculo redondo una florecilla cositas así y después el otro día a una que de esto quería comentaros a una chica que se está deshaciendo de cosas le mandé a pedir dije mira tú tienes cuenta de mínimo de, de mínimo yo las quería de 20 centímetros de diámetro y le qued, quedaban unas 15. Me la puso a 60 céntimos la bola. Y me las mandó aquí. Yo la enseño ahora. Son estas. ¿Veis? Que en AliExpress me hubiese salido más barata que comprársela ella. ¿Vale? Pero porque me las puso súper cara. A 60 céntimos cada bola. Y me trajo todo esto. Y con esto me mandó: Pues estos que son unos charms de, de manitas rezando. Y aquí unos troqueles de, de fieltro. Esta estrellita y alguna que otra madrita así de las que compramos en el bazar. Pues esto se lo compré a una compañera. Cuando la cartera me trajo ayer este paquete, el envío de este paquete, como carta certificada vale ya 6,75 más lo que me costó el, el paquete pues sumar y a ver si no me sale más me salía me salía más barato comprarlo en el Ali pero ayer cuando me lo trajo la cartera me dijo que a partir del día 18 de abril todos los paquetes que vengan de AliExpress Express todos ya sea de un euro, de céntimos, de lo que sea. Van incrementando con 5 euros más aquí en Melilla el Ipsi, en la península el IVA. O sea que es para que no compremos ya a los chinos. Entonces, bueno, pues esto es lo que os iba a enseñar. Os doy esa noticia a partir del día 18 de abril. Cada paquetito que venga de AliExpress, fijo 5 euros de más, más... El Ipsi o el IVA incluido Ceuta, Melilla y Canarias eh, Espero que os hayan gustado que os hayan bueno cuanto menos eh, que sepáis dónde, dónde lo hay por si queréis a recogerlo o a buscarlo y os emplazo para una próxima vez si es que queréis seguir viendo porque tengo varias compritas que enseñaros besos cuidaros y hasta la próxima chao